Dos Fridas, Clara Sola y El despertar de las hormigas con interpretación a la UCRQ En UCRQTV queremos que todas las personas tengan acceso al cine y puedan disfrutar de las grandes historias con las que contamos en nuestra plataforma. Tres de estas grandes producciones contarán con interpretación a la Lesko. No te perdas esas tres emocionantes historias, como la de Clara, una mujer que busca su lugar en el mundo, o la de Judith Ferretto y Frida Kahlo en sus últimos días de vida. O también El despertar de las hormigas, una historia que te hará reflexionar sobre la vida, el amor y la familia. Suscríbete ahora a UCRQ TV y sumergite en estas tres historias que tenemos para vos. Además de otra gran cantidad de títulos con los que contamos en nuestro catálogo. Te esperamos.